Bueno, una vez que ya creamos la plataforma y que creamos un aula, un curso, eh, entonces ya podemos empezar a subir el contenido, que va a estar organizado por temas en este caso, pero ahora vamos a ver que podemos cambiarle los nombres. Bien, ¿cómo se hace para modificar? Porque yo ahora entro y lo único que puedo hacer es clic en estos títulos. Bueno, cuando uno es administrador o profesor, tiene un rol de administrador o de profesor en un curso de Moodle, puede editar el contenido. En cambio, si uno tiene un rol de estudiante, no puede modificar nada. Entonces, arriba a la derecha aparece un botón que dice activar edición. Y ese botón nos da acceso a varias opciones para la creación de contenido. ¿Sí? Por ejemplo, acá donde dice tema 1 y un lapicito, yo puedo modificar y poner por ejemplo eh, unidad 1, donde dice tema 2 voy a poner unidad 2, este lo puedo por ejemplo eliminar, borrar tema, puedo poner eh, primer para hacer. Cuando un tema todavía no quiero que esté visible para mis estudiantes, puedo decirle que lo oculte. Entonces yo voy cargando material que todavía los estudiantes y las estudiantes no lo ven. Bueno, entonces, ¿cómo hago para empezar a cargar, por ejemplo, el programa de la materia, eh, la bibliografía? Empiezo con, fíjense que yo acá tengo una sección que está fuera de la unidad 1 y acá recién está el material de la unidad 1. Entonces, acá que es arriba, voy a poner añadir un activado recurso. Voy a subir un archivo. Y acá me va a decir, agregando un nuevo archivo, ¿cuál es el nombre de lo que yo estoy por subir? Bueno, voy a subir el programa de la materia. Y acá, seleccionar archivos, subir un archivo. Examinar. voy a ir a la carpeta donde tengo mi material y voy a subir acá un PDF con el programa de la materia siempre es mejor subir en PDF que es algo genérico que todos los estudiantes y las estudiantes lo van a tener le voy a decir en la sección de apariencia que cuando alguien haga clic, directamente lo abra. Bueno, guardar cambios y regresar al curso. Muy bien, entonces acá arriba tengo el programa de la materia. Y dentro de la unidad 1 voy a añadir una actividad de recursos. Voy a elegir otro archivo. Bibliografía de la unidad 1. Apariencia, debe decir que lo abra cuando alguien hace. Guardar cambios y regresar al curso. Muy bien. Bueno, ¿qué más puedo agregar aparte de archivos PDF? Cuando yo quiero crear un contenido que sea eh, nativo, es decir, no, no un archivo que se descargue como sería un PDF, lo que voy a hacer es, en añadir un actividad o recurso, elegir la opción página. Entonces, página, nombre de la página, le voy a poner introducción, a la unidad 1 bueno contenido de la página y acá voy a poner el contenido de esto que quiero desarrollar es decir en lugar de ser un archivo que se descarga eh, la página es un texto o un hipertexto porque puede tener material multimedia dentro ¿no? puede tener enlaces puede tener imágenes videos que eh, está creada directamente en este entorno. Entonces, introducción a la unidad 1, texto. Si quiero puedo poner imágenes con estos enlaces, videos, etc. Bueno, a ver, guardar cambios y regresar. Muy bien. Vamos a ir para ver cómo va quedando a desactivar edición. Bueno, publicidad aparece. Acordémonos, siempre que nos moleste la publicidad, tenemos que recordar que no estamos pagando el alojamiento de la plataforma. Y bueno, bien, entonces acá tenemos en la parte de arriba el foro de avisos que sirve para que nosotros enviemos eh, mensajes a nuestros y nuestras estudiantes. El programa de la materia, que lo subí como PDF, fíjense que el icono indica el tipo de contenido. La bibliografía de la unidad 1 y esta página que es Introducción a la unidad 1. Solamente le puse un título y un texto. Programa de la materia... Esto eh, que mostré entonces en este video es cómo subir los primeros materiales. Todavía no estoy creando ninguna herramienta de interacción, solamente estoy cargando contenido eh, en archivos o en páginas. Tiene muchísimas más posibilidades la plataforma Moodle.